Ya pues, ya Para ti Estoy abandonado sin tu amor Todo lo no estoy pasando ahora Recordando aquel tiempo pasado cuando estuve contigo Puesto las culpas de los embajeros que destruyeron nuestra unión Sin tenerlo con pasión en el corazón Estoy muy tengo esta vida mía Porque tú no volverás mi en sueño Esto me causa mucho Dolor de amor por ti Porque tú no volverás Jamás Y nunca me amarás Vida mía Yo te quiero demasiado Porque nunca te olvido Recordando aquellos momentos Que tú me diste Aquel abrazo bendito Que ahora lo lleva Incrustado en mi corazón Estoy enamorado de ti Buscando tu cariño Y yo siempre te esperaré Y nunca te olvidaré Ya quiero decirte No lo olvidaré Aunque pase el tiempo yo siempre te recordaré Quiero decirte no lo olvidaré Aunque pase el tiempo yo siempre te buscaré Niña quiero decirte no lo olvidaré Aunque pase el tiempo yo siempre te recordaré Niña quiero decirte no lo olvidaré Aunque pase el tiempo yo siempre te buscaré Niña quiero decirte que ahora yo ahora eres desconsolado Tal vez que tú no estás conmigo tú te has olvidado Te fuiste tan lejos para nunca más volver Y yo mientras tanto cada momento yo me ahogo en llanto Buscando aquel momento en que aferrarme, pero no encuentro tu abrazo bendito de quien ayer cuando tuviste aquel cariño por mi mujer, yo te quiero demasiado, estoy enamorado y envelazado de aquel recuerdo, vida mía yo siempre te esperaré, ya que no me no lo olvidaré, aunque pase el tiempo yo siempre Aunque pase el tiempo, yo siempre te recordándole. Ya quiero que lo no, no lo olvidaré. Aunque pase el tiempo, yo siempre estaré recordándole. Ya quiero que lo no lo olvidaré. Aunque pase el tiempo, yo siempre te recordándole. Niña, estoy abandonado sin tu amor Recordando aquellos momentos cuando estuviste conmigo Todo es culpa de los solteros que destruyó nuestra unión Sin tener la compasión en mi corazón, vida mía sin ninguna razón Estoy muy triste en esta vida mía Porque tú no volverás mi sueño Esto me causa mucho dolor de amor por ti Y tú jamás me amarás, y ni me olvidas de vida mía, perdóname Niña que no siente, no lo olvidaré Aunque pase el tiempo, yo siempre te recordaré Siempre no lo no, aunque pase el tiempo yo siempre te esperaré. Gracias a ti, hoy aprendí con este dolor a valorarte más. Siempre te esperaré.